estamos observando la cabina detenida eh, después de dos semanas y media de trabajo el estado de los filtros y observamos la pintura que se queda en los filtros después de un día de trabajo acá hay un balde y aquí estaría otro balde esta pintura sale después de limpiar los filtros en la tarde, este desperdicio de pintura se debe a la tecnología de las pistolas que se está utilizando, el desperdicio promedio de dos días de trabajo.